Viejito es secuestrado por un duende. Don Camerino apareció cinco días después de haberse extraviado en el monte, cerca del río San Andrés en la comunidad de Comacalco, Tabasco. Familiares de inmediato se aprestaron en su búsqueda, pero solo hallaron su bicicleta, en la que se había trasladado, pero de él ni sus luces. La búsqueda del Abuelito fue exhaustiva, pues en ella participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil de Comacalco, la Guardia Nacional y binomios de la Unidad Canina de la Fiscalía, el Ejército, familiares y habitantes de la ranchería Zaragoza. Después de cinco días con ayuda de drones de la Guardia Nacional, Don Camerino fue hallado en una selva inhóspita y de difícil acceso, sentado y aturdido. El anciano afirmó tras ser encontrado que un niño lo tomó de su mano y lo metió en los montes y estuvo con él esos cinco días. La gente del pueblo comenzó a rumorar que fue un duende el que lo había perdido. Don Camerino fue ubicado en la selva de Cocoital, algo distante de su parcela ubicada en la ribera del río San Andrés. De acuerdo a datos de los familiares, el adulto mayor estaba deshidratado y débil y fue trasladado a una unidad médica, donde afortunadamente no presentó complicaciones. Aseguran que el lugar donde encontraron a Don Camerino habitan los duendes entre los montes y la densa oscuridad de la noche. Lo más intrigante fue que el asustado anciano estaba en un manglar donde afirman que caminando no se puede entrar por lo que creen que el duende fue el responsable de llevarse a Don Camerino hasta ese impenetrable lugar. El duende supuestamente lo habría guiado y cuidado de las alimañas e incluso lo alimentó durante los cinco días. Sea verdad o mentira la historia del duende, afortunadamente el abuelito perdido en Comacalco apareció y se encuentra a salvo. En la zona ya se dice que a Don Caberino se lo llevó el duende Saori, que según el folclore tropical, es un enanito que a diferencia de la mayoría de los duendes, no se dedica a fastidiar con sus bromas a la gente, sino que te toma de la mano y te pierde. ¡Wey, sí. maldito manches! ¡No manches, no manches, ya no ya manches! manches manche. ¿Será esto cierto? ¿Ustedes qué opinan? La respuesta solo la tendría el anciano, ya que muchas personas creen que pudo haber sido un duende, pero hay muchas otras que no creen en esos seres elementales.